El pasado fin de semana, el Gobierno Municipal que encabeza al alcalde José Ramón Amieva Galvez, a través de la Dirección de Turismo y la Dirección de Desarrollo Social y Económico, organizó la primera Feria Artesanal Gastronómica Mixquiahuala 2021 en la explanada del Jardín Principal, un evento 100% familiar, llevado a cabo bajo estrictas medidas sanitarias y fortaleciendo el tejido social. Ustedes tienen aquí y mantienen permanentemente vivo y presente a un artista también reconocido y originario de ese lugar como es Pablo Gales. Desde mi profesión, desde mi formación, el ver aquí, el conocer que tendrá esta maravillosa monta de la mundial, en donde vamos a resaltar efectivamente lo que han comentado y que por eso los nombres sin maíz no hay raíz. Es parte de nuestra cultura, de, nuestros, de nuestras tradiciones, pero de, además de ello que nos dejaron siempre nuestros padres y nuestros abuelos, que seguramente también nosotros pasaremos de generación en generación para que todos y cada uno de nosotros sigamos manteniendo estas tradiciones. El evento que nos trae el día de hoy, independientemente de el mantener nuestras tradiciones, nos permite y nos ayuda a esta reactivación económica. Sabemos que para todos ha sido muy difícil la pandemia y que ha afectado directamente a nuestros bolsillos. Pero con actividades como esta, en donde su presidente municipal busca justamente el poder reactivar esta economía, nos va a ayudar a todos y nos permitirá además dar a conocer a todas las personas la cultura, el arte y la gastronomía se fusionaron para respaldar el compromiso de seguir fortaleciendo la convivencia familiar y de rescatar la producción del maíz, que es una de las semillas que se puede aprovechar de formas diversas para generar un beneficio económico y alimenticio. Uno de los grandes retos es apostarle al trabajo de la agricultura, apostarle a aquella gente que llega bien con sus esfuerzos y con sus mujeres, hace la producción el campo, y que tengamos esos alimentos y que puedan llegar a nuestra mesa. Por eso reconocemos que desde el Congreso debemos seguir apoyando a todos los sectores, como la educación, como la salud, pero es fundamental es fundamental el apoyo que se le tenga que dar a los trabajadores del campo. Y desde nuestra tintera podemos seguirlo haciendo, cuando hay una combinación con trabajo de turismo, que comento a la cultura, creo que no nos queda más que sumarnos a este gran compromiso que hoy está trazando una línea de trabajo el Presidente Municipal para que este municipio, que ya tiene un gran reconocimiento, sobresalga aún más y resuelva los problemas que se vienen aquejando, no de ahorita que no fueron derivados de la pandemia. Problemáticas que he llevado ya años y que hoy es un gran reto para todos los que viven aquí en Ixchiawán cuando se tiene uno de los equipos más grandes del estado aquí en Ixchiawán y de lo que soy el estado de 117 en general, la forma de Ixchiawán pues también hay que en Santa Mónica tenemos el segundo partido más grande creo que es una combinación perfecta de, de conocimientos por eso, como diputado en el Congreso, nos compromete con la, compromete con la gente que nos tiene, con la gente que no ha sido escuchada, con la gente más vulnerable. Y hoy nos sumamos a los trabajos que está haciendo este municipio, a la gente que está comprometida por el bienestar de todos. El alcalde José Ramón Amieva celebró que este tipo de actividades expresen a la población el verdadero valor del campo y lo que éste nos regala para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, pues imagínense un día de un trabajador del campo que se levanta muy temprano antes de que salga el sol sin ningún alimento adecuado, pasa todo el día en el campo y toma en sus manos la semilla la siembra y está atento a desierre a manejar la yunta y el arado está atento a que esa planta de maíz produzca a que esa planta de maíz esté libre reitero, de hierbas de plagas y en ese momento ve cómo crece cómo empieza a pirotear y ve cómo él corta a Bogotá en su momento cosecha el maíz esto es lo que obtenían los trabajadores del campo la tierra es un instrumento que nos da la naturaleza y que nos da Dios y por encontrarnos en México somos directamente beneficiarios de él y el producto de la tierra era el trabajo del campesino Cabe mencionar que dentro del festival Sin Maíz No Hay Raíz se contó con la presentación de números artísticos y culturales, además de ponencias y juegos tradicionales que nos dejaron nuestros ancestros.